En el ejercicio 8 tenemos lo siguiente, sabiendo que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, donde la masa es denotada por e minúscula, la aceleración es denotada por a minúscula y la distancia es denotada por e minúscula y además el tiempo es denotado por t minúscula, se pide determinar las dimensiones de las magnitudes a y b respectivamente. Muy bien, tengo esta ecuación dimensionalmente correcta. Si aplicamos el operador de dimensión tendríamos a por m, dimensión de a por m igual a la dimensión de b cuadrado menos ae por t. Bien, por propiedades del, del operador de dimensión, esto sería igual a dimensión de a por dimensión de m. Y en el lado derecho del signo de igual tengo dimensión de b cuadrado menos ae por dimensión de t, ¿sí? porque tengo un producto, ¿no? hay dos factores, entonces el operador de dimensión va a afectar a esos dos factores que acabo de señalar, Muy bien, pero por otro lado tenemos que la dimensión de b menos a por e es igual a la dimensión de b cuadrado e igual a la dimensión de a por e, es decir, hemos, hemos deducido otra ecuación de la primera ecuación, es decir, aquí, esta ecuación debería de la siguiente manera. Por propiedad del operador dimensional, el exponente cuadrado puede salir fuera del corchete del operador de dimensión. Y en el otro lado tengo un producto en donde el operador va a afectar a cada uno de las magnitudes, que es en este caso la aceleración, Lt a la menos 2, y este es el espacio o distancia. Y como toda distancia, pues es una magnitud de longitud. Fórmula dimensional de la longitud es L. Bien. Como vemos que hay ahí 2, L sería L cuadrado. El producto sería L cuadrado. Bien. Entonces tengo que la ecuación dimensional de B al cuadrado es así. Bien. Hay que sacarle raíz cuadrada. Si le sacamos raíz cuadrada a este, tendríamos dimensión de B. Este exponente quedaría dividido entre 2 cada uno de los exponentes quedaría dividido entre dos si es que le saco raíz cuadrada L a la 1, T a la menos 1 ya, habiendo hallado la dimensión de B entonces ya podemos aquí, esto como ya lo había dicho antes es B cuadrado pero está acompañado por la dimensión de T el cual también se podría ir ya reemplazando, la dimensión de T es igual a T mayúscula la dimensión de A queda indicada. La dimensión de M es M mayúscula. La dimensión de B cuadrado lo tengo aquí. Así que solo reemplazaría L cuadrado T a la menos 2. Pero está acompañado por otro T, el T de aquí. Aquí solamente tendríamos que despejar la dimensión de A. Y lo que va a quedar es L cuadrado T menos 1. Menos 1 porque es menos 2 más 1. Se suman. Menos 2 más 1 es igual a menos 1. ¿Sí? Y el m que estaba aquí pasa a este lado, acá, a acompañar a este factor. Y, y va a cambiarse de signo en su exponente. Es decir, su exponente era 1, ahora cambia a menos 1. Pero siempre se tiene que mantener ordenado las magnitudes. Primero viene l, luego sigue m y luego sigue t, en tiempo, menos 1. L cuadrado, menos 1. Este sería la dimensión de la magnitud A. La dimensión de la magnitud A es todo esto. La dimensión de B es este. Y ya, ya está prácticamente. Se pide determinar las dimensiones de A y de B respectivamente. Es lo que decía el problema. Y vamos a ver si lo podemos constatar con, con la respuesta de más adelante. Sí, aquí está, resulta de que el problema 8 aquí es el problema 19, ahí está el enunciado y al final aparece la B, la dimensión de B es LT a la menos 1, coincide, la dimensión también coincide L cuadrado, M a la menos 1, T a la menos 1, entonces ya está, continúa entonces el problema número 9.